hola que tal amigos bienvenidos a mi canal creaciones Betina. en el tutorial del día de hoy vamos a reciclar cartón aprenderemos a hacer una torre de amor la cual enumeré tres de sus lados porque los mensajes irían según los colores fucsia verde y amarillo espero les guste ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vamos a cortar un rectángulo en cartón de 42 x 25 centímetros y vamos a dividirlo así, 2 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros vamos a repasar las líneas con la regla para doblar así, para hacer los quiebres ahora acá en esta parte vamos a medir en ambos lados un centímetro y trazamos la línea Ahora acá en esta parte vamos a medir 2 centímetros igual acá. 2 centímetros. Y vamos a medir 5 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros. Igual en este lado. 5 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros y vamos a trazar las líneas estas partes las vamos a cortar con el bisturí acá esta parte vamos a cortar solo estos tres lados que abra así y cortamos estas dos ahora vamos a forrar todo, este lado con azul y el otro lado lo voy a mejorar con rojo, nos quedaría así. Antes de empezar a escribir los mensajes voy a decorar el fondo. mi ruta hacia la punto suspensivos felicidad voy a repasar para que se vea más esta palabra con marcador negro voy a delinear estas palabras, y voy a hacer unas rayitas o punticos en estas partes. Nos quedaría así. Vamos a tomar ahora 8 rectángulos en cartulina de colores de 5 por 10 centímetros, que las pegaríamos así: una acá, otra en esta parte y otra acá. Y hacemos lo mismo con esta verde y ya pegamos estas dos últimas ya teniendo las pegadas voy a tomar estos dos marcadores vamos a tomar un, una cartulina blanca de 5 x 9 centímetros y voy a tomar un marcador para delinear esta parte, para decorar y vamos a hacer punticos con este marcador resaltador recuerden que la decoración es opcional, en este papel blanco o cartulina blanca vamos a dibujar una nube del tamaño que deseen así o más grandecita acá la delineé y la corté, la delineé con marcador negro de nuevo voy a hacer punticos azules, lo hacemos con los tres cuadritos fucsia acá vamos a pegar la nube y vamos a empezar a escribir el mensaje La vida da puntos suspendidos, unos regalos increíbles. Por ejemplo, tú, y lo hacen con un marcador diferente para que nos quede más bonito o les quede más bonito. Voy a alinear con marcador negro para que se vea mejor. Acá voy a señalar con flechitas esto es para que a quien lo regale se por las flechitas pero sería por los colores porque aquí hacía no rima sería por los colores bueno acá teniendo ya las las palabras o, o mensajes ya escritos vamos a decorar este fondo que nos queda para que se vea más bonito me parece que se ve más bonito Acá estoy terminando hacer unos punticos azules la vida da unos regalos increíbles por ejemplo tú la vida contigo es de todos los colores por eso me gusta tanto un día perfecto cuando estamos es cuando estamos juntos tú y yo te amo acá en esta parte como pueden ver hice unos gaticos vamos a hacer acá otro gatico si lo quieren dibujar van haciendo pues estos pasos o si no pueden imprimir las imágenes y pegar los gaticos o las imágenes que deseen esto hace parte de la decoración vamos a hacer acá la boquita, los ojitos estos gaticos sea, me parece que son muy fáciles de hacer y hacemos acá estos ojitos, nos quedaría así, vamos a dar vuelta vamos a tomar o a imprimir una imagen, la imagen que deseen o una foto de ustedes, voy a alinearla así con marcador negro y acá en esta parte escriben I love o te amo, lo que deseen, voy a alinear aquí para que se vea más bonito, para que se vea más y acá lo que hay que hacer es pegar y listo ya si le quieren hacer tapa en ambos lados ya eso es opcional nos quedaría así acá voy a enumerar o vamos a enumerar me parece que es mejor enumerar esta sería la número uno es como para que se guíen para leer los mensajes esta sería la número dos y esta sería la 3 en esta parte voy a dibujar unos corazoncitos porque me parece que le falta como decoración, no sé eh, ya ustedes miran y los haría acá en todo este lado lo voy a alinear con marcador negro para que se vean más dicen que menos es más pero me gusta así y como los lados están decorados el fondo vamos a acabar de decorar este fondo porque estos lados también hacen parte del fondo de la torre amigos hemos terminado espero que les haya gustado este tutorial si es así manito arriba compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima